Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy Nomi es la protagonista porque tiene algo muy, pero muy piola que contarles. Adelante. El otro día presenté una novela, una novela que había sido trabajada conmigo individualmente por el autor. Y ustedes me preguntarán qué es trabajar individualmente una novela. ¿Qué se hace con una novela cuando a uno le llega un... Un autor le trae un, un libro ya escrito, digamos así, está supuestamente terminado, es el borrador de una novela, y dice, bueno, a ver, ¿cómo lo evalúo? ¿Qué hacemos con esta novela para saber si funciona, si no funciona? ¿Despierta interés? ¿Cómo lo despierta? ¿A través de qué medios? ¿Qué elementos me fijo, digamos así? ¿En qué, en qué elementos me fijo para saber si la novela despertó interés? Por ejemplo, me fijo en el estilo, si el estilo es fluido, eh, si yo veo una cosa pesada Que cuesta avanzar, bueno, ahí entonces estamos en un problema porque si resulta difícil un estilo farragoso o confuso, bueno, ahí es donde hay que empezar a pensar: bueno, acá algo hay que hacer porque no puedo leer 200 páginas de estilo farragoso y confuso que constantemente me está obstaculizando la lectura. Por eso, siempre la gente que viene a nosotros en el taller, a, a todo el personal, del taller de corte y corrección, Martín Guanini, eh, Florencia y Marina y Marco, vos. Yo en este caso ya no hago más taller individual, pero el tema es que nosotros leemos, ya le avisamos de entrada al autor que leemos un 20% de la novela. ¿no? Si la novela tiene 150 páginas, leemos hasta la página número 30, porque tenemos, digamos, muy en claro que cualquier buen editor leyendo un 20% de la novela sabe... Si la novela funciona o no estructuralmente. Lo que vos decís acerca del interés de la, del, de la, del lector en la novela en sí es toda una toma de posición, porque hay autores o, o corrientes llamadas críticas, así las suelen llamar, que no les interesa la, la amenidad o el interés que pueda despertar el lector. Esas novelas masturbatorias que solamente sirven para decir, mami, mirá qué bien que escribí esta novela, pero. Con eso, es un ejercicio de onanismo, en todo caso. ¿no? Sí, un ananismo lingüístico. Sí. No sabes, algún nombre hay que ponerle, porque realmente, ¿para qué escribir una novela si no es para llegar al otro? ¿no? Claro. ¿Qué otra cosa puede despertar interés del lector? Por ejemplo, que haya, existan acciones, acciones que determinan un objetivo, una dirección. ¿sí? Entonces, es, uno, uno ve un personaje que tiene una cierta, un cierto objetivo, un cierto fin, digamos una cierta finalidad, va hacia esa finalidad o intenta llegar hacia esa finalidad, entonces el lector lo va siguiendo y los personajes hacen cosas que digamos, están dentro de la lógica en función de ese, de esa, de ese objetivo que persiguen, ¿no? Si un personaje, no se sé, quiere encontrar el santo grial, pero después resulta que se mete en un bar y sin ninguna razón se mete en un bar, se emborracha y amanece en medio del desierto. Y yo qué sé si eso era para, servía para el objetivo, ¿no? Por ahí desviar del objetivo es, una, una digamos, una, eh, eh, un, un interés, un recurso para que el lector se sorprenda, en el buen sentido. Claro, Pero cuando uno ve que la cosa se está dislocando, que no tiene ningún tipo de lógica, dice, espera, está divorciándose del tronco principal de la novela, la planta se va en vicio, las hojitas, se van, las ramitas se van por cualquier parte y se olvidan de que la novela tiene un tronco. Un tronco y una raíz, claro. Casi siempre en las novelas, yo le sacaría el casi, siempre en las novelas el protagonista tiene una misión que cumplir uh -huh. y va a haber un antagonista que se le va a oponer, ¿no? o sea, lo, lo que sería, el, el, el, el, no el coprotagonista, sino el villano, la, la némesis, digamos, del, el, del héroe, que trata de cumplir una misión y no la, no la va a conseguir. Claro, que, que incluso puede ser el, el mismo héroe. Me acordaba de día sin Huella, por ejemplo, no el protagonista que es un alcohólico, que trata de salir de esa, de esa adicción, pero de, su, su antagonista es el mismo, ni siquiera el alcohol. Él no, está luchando consigo mismo continuamente para poder salir de eso. Es muy interesante este planteo de un, un, un personaje que tiene un objetivo y un antagonista que le impide llegar a ese objetivo ¿no? pero en ese sentido el protagonista tiene que hacer acciones que sean coherentes con su objetivo o que como decíamos si no son coherentes que por lo menos desvíen momentáneamente la atención. Nada más, ¿no? Que sea una aparente incoherencia sí. también claro. en todo caso pero que el lector se dé cuenta de que ya vas a volver al tronco principal claro, porque, porque, porque si no a veces uno dice ¿viste para qué hace esto? Exacto. ¿no? Bueno, ¿Vos te vamos... acordás por ejemplo la versión Redux de Coppola del aquella maravilla de Apocalipsis ¿Qué tiene que ver ahí todo la, la, el, el, el afano de la tabla de surf a los franceses? Sí, ¿Qué es? escena de con los franceses Esa, no tiene nada, no que, tiene ver. nada que ver. Y, y fíjense que Coppola, todo eso que había filmado, lo sacó justamente porque no tenía nada que ver. Pero Coppola está impedido mostrar eh, reediciones de sus películas para ganar unos pesos más. viste Lo que hizo, por ejemplo, hablando del final del Padrino 3, eh, es bochornoso, sí, es bochornoso. Claro. Eh, lo anunciaron como un nuevo final y, y nada que no ver. es un no Es un nuevo final. Es una, es una flor de engaño, ¿no? Mm. Pero Coppola, digamos, es un... Al, al poner todo el footage de todo lo filmado, eh, con el Padrino hizo lo mismo, varias horas y horas de filmación del Padrino, viene muy bien a los estudiosos justamente para ver qué quedó de todo claro. ese... Ese material. Claro, cuando uno poda, poda en función del, del árbol, decíamos antes, ¿no? Poda en función de, de dónde tiene que ir el tronco, para qué lado tienen que ir las ramas, ¿no? Se pueden ir en vicio, como decíamos. ¿La gente suele ser renuente a esto o cuando vos les mostrás cómo funcionan las cosas que funcionan mejor, te dan bola? No, en general me dan bolillas, sí, sí en general sí. Sí, porque uno les, les explica por qué esto, esto no puede funcionar así? ¿Por qué esta, esta escena tiene que eliminarse? ¿O por qué esta descripción no puede ser tan eh, tan farragosa? ¿O por qué no puede ser tan este, sobreabundante? ¿No? Eh, esta es otra de los, otro de los elementos, descripciones que sean lo suficientemente detalladas como para que el lector pueda imaginarse lo que lo que el, el, el autor tiene en su cabeza ¿no? como escenario, pero no tan abundantes como para que se pierda el objetivo de la, de la novela o ¿no? de la escena. Muchas veces hay autores primerizos que en algunos diálogos entre personajes se la pasan explicando qué sienten esos personajes, cuando en realidad lo más conveniente es que el lector digamos, sugerir al rector para que él justamente complete lo que realmente vos como autor le querés decir. Eso es fundamental, eso es fundamental. Es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta al evaluar las, las novelas. Doy un ejemplo con la novela que presenté el otro día. Hay un personaje que es un juez, ¿sí? que tiene una empleada a la que no le paga lo que legalmente corresponde. El autor no puso en ningún momento la palabra corrupción, no puso en ningún momento la palabra hipocresía, pero el lector que está viendo ese caso de ese personaje que actúa así, que se las da de justo pero resulta que en casa eh, no, no es lo mismo, bueno, el, cuando el lector lee eso, el lector pone las palabras hipocresía, la palabra corrupción, ¿sí? Esto me hace acordar a una idea de Ortega y Gasset, en un libro titulado Ideas sobre la novela. Él decía que no sirve de nada decir que un señor es un señor muy colérico. No sirve. Póngalo usted, dice Ortega, póngalo usted en una acción colérica y la cólera la va a poner solito el lector, de verlo solo en acción, ¿ves? Imagínate un tipo que diga, ¡No estoy nervioso! <risa> ¿Qué piensa el lector? Claro, está, no solamente que está nervioso, está completamente loco. Sacado, pero, sacado, sacado mal, claro. ¿viste? Y ahí si el autor dice, en realidad él estaba nervioso, le hace muy flaco favor a su novela. Porque vos, vos como autor, tenés que, desesperadamente que intentar enganchar al lector. Y una manera de enganchar al lector es eh, tachando, como bien decía Jehov, saber escribir y saber tachar, tachando elementos que el lector puede poner él solo, sin ningún tipo de eh, necesidad. Con eso después, cuando, cuando vos escribís, la acarició suavemente, y indudablemente que ese adverbio termina en mente, indudablemente que tiene que, irse, tiene que irse, porque nadie acaricia con brusquedad, el que acaricia con brusquedad soba, no acaricia, la acaricia siempre es suave. Claro, ese, ese es el tema. Si vos partís de esta filosofía de buscar estas cosas pequeñitas, las cosas grandes van a venir solas. Esa es por esa la cuestión. Exacto, buscar primero el reino y después lo demás va a venir por la añadidura. Es tal, tal cual. El trabajo consiste muchas veces en que cuando un autor te trae una novela de 300 páginas vos le demuestres que en el trabajo de todos los días en el taller esa novela puede llegar a quedar en 150 claro, ¿eh? y, y 150. ahí el lector lo agradece porque vos estás concentrando información el interés del lector que es el primer punto de todos que mencionaste va a estar justamente espoleado porque hay un elemento detrás de otro que van concitando su atención y el tipo completa lo que falta el, el lector tiene un trabajo interesante. Si el lector no trabaja reponiendo lo que vos dejaste eh, en el camino, bueno, se va a aburrir. Sí, sí se sí. va a aburrir. Sí, o, o le resulta demasiado explícito, o, o a veces resulta eh, increíblemente críptico. Entonces, si no puede entrar por ninguna parte, el lector tiene que colaborar en, el, en la construcción, llamémoslo así, del sentido del texto. ¿no? Yo te digo, esto no es esnovismo ni nada que se parezca, pero. Eh, en realidad, para mí, el lector es una especie de coautor con uno. Es, esa es la cuestión. Está, está trabajando con nosotros, completando exactamente lo que falta. Ya sea en cuestiones de estilo, como dijimos recién, la acarició suavemente, o en cuestiones estructurales. Por ejemplo, poner una, una descripción de tres páginas de una puesta de sol, cuando en realidad la lógica del relato te está haciendo, digamos, decir... pucha ¿Qué pasó con la chica? Se salvó, eh, digamos, este sol que sale, amanece, ¿en algún momento dorará su piel muerta al borde de un peñasco? Y resulta que no, que no la adora nada, no sale, no estaba para ¿Y por qué? Y el autor te puede decir, mira, porque yo tenía una abuelita que con ella íbamos de paseo, le encantaba ver el amanecer conmigo y yo quise hacerle un homenaje. Bueno, vos sos dueño de, de manejarla a tu abuela, pero andarse al cementerio a llevarle flores mejor. Porque sí. en realidad el lector no la conoce a tu abuela. O ponenos, un, o ponenos ese amanecer en un momento de la novela en el que verdaderamente eh, tenga sentido. Como vos decías, bueno, ese sol que amanece va a dorar su piel muerta. ¿no? Claro, Esta en todo manera. caso. Y no, Qué novelista que sos un que bueno, pelo. Bueno. Son, son sí. ejemplos que se te ocurren. Para, para mostrar a la gente eh, elementos que perfectamente se pueden quitar. Claro. Hay un caso en la, en la película esta de Cinema Paradiso, ¿eh? mm. de Tornatore. ¿Qué pasó? El, el, en la versión de Dos Horas, que fue un fracaso, eh, estaba todo el reflote del amor de él, de, el amor adolescente. En la versión que realmente ganó el, el, gran, el gran Premio, creo que salió premiada con, el, con el Oscar de Mejor prima de Extranjera, resulta que dura media hora menos. ¿Por qué? Bueno, porque se sacó todo eso que en realidad funcionaría como una historia otra, como otra novela, Puedes hacer otra novela. Distrae del punto principal y no se olviden que lo más parecido a una película, en términos literarios, es el cuento, no la novela. La estructura de la película es la estructura del cuento. La estructura de la, de la novela audiovisualmente hablando es la serie. Es sí, como una serie, claro, Uno, unos conflictos. Porque puede ser que haya un conflicto central, claro. ¿no? Pero hay una serie de conflictos también a, anexos, ¿no? Y viene, mira, nosotros nos estamos tirando entre nosotros y resulta que los caminantes blancos nos van a reventar la cabeza en cualquier momento. ¿Por qué no nos juntamos y nos dejamos de embromar, por decirlo suave? Y bueno, esos son todos los, los, los 80.000 capítulos de Game of Thrones resumidos en una, en un, en, una línea. Una línea sí. Pero cuando vos podés resumir una novela en una línea, ahí las cosas funcionan. Esa es otra cosa interesante para plantear los autores. Exactamente, claro. Que puedan decir, bueno, una, una, en una línea, en dos líneas, bueno, a ver, sintetizame el argumento de tu novela, ¿sí? Hacia dónde va... Eh, Me llamo Germán y le escribí una novela de un, de un capitán de la marina mercante norteamericana que una ballena le comió la gamba, se la almorzó con papas fritas. La verdad, este hombre juró vengarse y la persigue por todos los mares del mundo hasta que le da casa, pero en realidad la que le da casa, casa con Z, uh -huh. es la ballena él. Ya está, eso son, uh -huh. mil, son 1500 páginas de movidí, uh -huh. porque la novela tiene subtramas, eh, elementos, uh -huh. personajes de un costado y del otro exactamente el tema de los personajes es otro de los elementos importantísimos eh, personajes decíamos de acá y de allá sí. o sea de los que ayudan de los que se oponen personajes secundarios que aparecen en, en algunos de los conflictos secundarios y después pueden desaparecer bien todo eso construye también el universo de la novela porque la novela también es un universo sí. que se va creando que claro. se va creando y esta es otra de las cuestiones, eh, recordemos siempre que hay un universo que nosotros creamos, ese universo tiene que tener su congruencia, su coherencia, los personajes tienen que tener su coherencia, su, co su congruencia consigo mismos, con el universo creado, tiene su, ese universo tiene su propia lógica, hay que seguir esa lógica, ¿sí? Y hay que, eh, Acostumbrar, llamémoslo así, al lector, a, a que se meta en esa lógica, en ese, en ese universo. Los personajes también tienen que tener su carnadura. ¿Qué quiero decir con esto? El personaje no puede ser, está bien que es un ser de papel, ¿sí? Todos los personajes son seres de papel, incluyendo los narradores, ¿sí? Pero... Tenemos que conseguir que los personajes tengan esa, den esa idea de que son personas vivas. ¿sí? El lector tiene que sentir que está viviendo con ellos, se tiene que preocuparse por ellos. Si no los siente vivos, no se va a dar cuenta de que, no, no, va, no se va a preocupar por ellos, eh, va a perder el interés. ¿sí? A mí me ha pasado con It de Stephen King, por ejemplo, que cuando cerré el libro me provocó una tristeza muy grande, cuando terminé de leer la novela, por primera vez, me provocó una tristeza muy grande porque dije, ¿cómo los voy a extrañar a estos personajes? Los sentía vivos, sentía que estaba había estado durante las mil páginas del libro, que no sé, una semana me habrá llevado a leerme, quizá menos, eh, sentí que estaba conviviendo con ellos. ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que los personajes tienen que tener carnadura. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hacemos para darles carnadura? Bueno, por ejemplo, tienen una historia personal, tienen una, cara, una característica, un modo de ser, un modo de hablar especial de ellos. Además de las... Eh, de los objetivos ¿sí? y de las acciones lógicas que se suponía que tenía que tener. ¿sí? Pero además de, de eso, bueno, tienen una característica propia, no necesariamente tenemos que describirlo físicamente, de, de cabeza a los pies, sino eh, ni, ni, ni, ni ponerles eh, adjetivos en relación con su, sus características eh, espirituales o, o, o psicológicas sí ponerlos a actuar, sí hacer que el lector se preocupe por ellos, darles, decíamos, una, una historia personal, una manera específica de hablar, ¿no? En ese sentido, y ahí voy a otro de los elementos, el tema de los diálogos. Es fundamental, primero, que la novela tenga diálogos, ¿sí? Una novela que no tenga diálogos da la impresión de ser un escrito... Eh, un resumen sí, no hay sí, vida, no hay no, escena claro, no hay escena, no exactamente y mucha gente me ha dicho que ellos cuando van a comprar una novela se fijan a veces si están esas dichosas rayitas los guiones de diálogo y si no hay, no la compran claro. ¿Mm? es muy reduccionista lo que estoy diciendo pero sí, tiene mucho sí. que ver con la realidad porque cuando aparece el guión diá el, el de diálogo aparece la raya y ahí como un llamado de atención el ojo del lector ya o sea, uno... Para el ojo, pero también para la oreja, porque sabe que ahí va a haber un diálogo. Y si la novela es realmente buena, ese diálogo va a ser chispeante, ingenioso. No van a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Bien. ¿Y vos? Viste que en ninguna novela parece eso, el, el saludo. Porque eh, si fuera por eso, cada vez que un personaje se encuentra con otro en una novela, hola, ¿qué tal? Bien, ¿vos? dale, obvio, ¿Y dale? ¿no? Claro, porque todo eso no hace falta, todo esos son esos, esos ripios que, que hay que sacar, ¿no? Diálogos fluidos, ágiles, ¿sí? Que tengan sentido, algún sentido en la novela, por ejemplo, o mostrar cómo es un personaje, o hacer avanzar la acción en algún punto. Yo, por ejemplo, en la novela que, que presenté el otro día, veía que la novela transcurre en el ámbito policial y jurídico, ¿sí? Y hay... Por ejemplo, como debe, como debe haber en ese ámbito, hay palabras o frases que tienen que ver con la jerga específica de, esa, de ese ámbito. Palabras de, de la policía, ¿no? un, oxiso, no sé, un oxiso masculino, bueno, eso lo, di, lo diría un policía. Si el policía de la novela no hablara así, yo no le creería. ¿Mm? Pero por otro lado, también, las palabras están elegidas, tienen que estar elegidas de modo tal, esas de la jerga, por ejemplo, elegidas de modo tal que el lector no tenga que ir al diccionario cada rato a ver qué quiere decir, o cómo, porque eso también dificulta la lectura. Pero si no fuera así, serían inverosímiles. Entonces, procurar que los diálogos sean verosímiles, procurar que sean fluidos. Para eso, el gran consejo de Di Marco, de siempre, leer en voz alta. Claro, si no es... yo leo en voz alta el diálogo que estoy escribiendo y me suena como que alguien lo podría decir... En, es, en eso no, nadie me da bola, <risa> nadie me da bola, esto es una especie de motín que recibo, cada vez que digo lean en voz alta, o se callan, y a mí me da vergüenza leer Marce, pero si yo estoy solito en mi casa frente a mi computadora, ¿qué me va a dar vergüenza leer en voz alta mi propia alta? Hay gente para todo, ¿no? Hay gente de todas no. las clases. Lo que sí, el, el, yo te digo una cosa, lo que el, el, el autor que lee en voz alta lo suyo es como mientras que el otro que no lee está tres meses de taller, este le equivalió a, a tres años, ¿eh? mm. Ojo, o sea, eh, aprende, aprende muchísimo más a conocerse como autor una persona que lee en voz alta. Y aparte, te en cuenta que leer en voz alta bajas calorías también, o sea que hasta te puedes ir para Mi Me ayudan así que hacer nombre para decir a la gente que lea en voz alta. Ver, que si lea, me... Claro, porque hay una música. Hay que alguien rica, que de repente claro. levanta la mano y dice, Marce, yo te doy bola con eso. Y bueno, gracias, muchas gracias, Bárbara. Bueno, y que se nota, y se nota y eso, se nota, y eso se, se nota. Ahí está. Voy a agregar un elemento más para cerrar también esta idea de cómo hacer eh, que el lector se interese por nuestra novela, ¿sí? Uh -huh. Cómo eh, crear suspenso, ¿Sí? tratar de crear suspenso, por ejemplo, en los finales de capítulo, por ejemplo, eh, terminar un, un capítulo con alguna frase que lleve la acción hacia adelante. El cliffhanger. El cliffhanger, ¿sí? El cliffhanger, como vos tenés en tu novela, Victoria entre las sombras, que es este, magistral, como, como termina cada capítulo, que no podés no seguir leyendo. Gracias por tus insistentes piropos. <risa> un, un día te voy a, a sacar a la, a la calle a tomar un café, y conocernos un poco, ¿qué te parece? Dale. <risa> Pero está así, o sea, la, debo que sí, reconocer sí. que en Victoria entre las sombras, cada capítulo termina enganchado, ¿m? Después vamos a contar algo sobre Victoria entre las sombras a la gente. ¿eh? Vale, perfecto. Pero en la semana. Hoy, sí. hoy no, porque el, el protagonista en este programa es José Quijano y su novela, que aquí la, ustedes la tienen en pantalla. ¿sí? ¿Ven, la, ven la tapa, ahí la tienen, al lado de Nomi. Sí. Por ahí, ahí está. Bueno, fantástico. ¿Qué otra cosa? Como el, el, los finales de capítulo. Yo agregaría un primer, otro elemento interesante, con la gente primeriza se hace mucho lío, los cambios de tiempos, de repente se mandan para el pasado, van para el futuro, ¿qué recomendás en ese sentido? ¿Se puede hacer se debe Sí, eso? claro que se puede hacer y, y sí sin ningún problema se puede hacer. Yo lo que diría es, bueno, en primer lugar, si hay un cambio de tiempo, con un espacio activo, con un cambio de capítulo, ayuda, muchas, ¿no? veces, muchas veces eso se resuelve. Claro. ¿sí? O sea, yo estoy en el presente del personaje, tengo un tiempo base, ¿no es cierto? El personaje en este momento está haciendo algo. Pongamos investigando eh, un caso, ¿sí? Hablando de la novela policial. Investigando un caso. Ahora resulta que el investigador recuerda un caso anterior, ¿sí? Bueno, perfectamente entonces. O se puso a recordar el caso de hace tres años, qué sé yo, o bien, se, y entonces recordó aquel caso de hace tantos años. Punto, capítulo siguiente. ¿eh? Eh, aquella mañana aquella él mañana, había encontrado. Claro, había aparecido un sí, oxígeno masculino. Ahora, el tema, eso es muy fácil ir para atrás conociendo la técnica. El espacio activo, el pluscuamperfecto, perfecto, el... aquella mañana él había, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, el, lo, lo importante en esto es ver cómo vuelvo al tiempo base, ¿eh? ¿Cómo vuelvo al tiempo presente de la historia? Eso es lo que hay que justamente eh, comprobar en la novela. ¿Cómo me las arregle para no quedar anclado en ese pasado? Para que el lector realmente entienda que ahora la acción vuelve al momento presente. Muchas veces es un elemento de la, esceno, de la escenografía, por ejemplo, ¿sí? un, el escenario. ¿sí? Si vuelve al mismo escenario de antes, ya está. ¿Mm? Otras veces es con los tiempos verbales, otras veces es con las acciones. ¿sí? Por ejemplo, si, está, si, él, si estaba eh, no sé tomando un café, bueno, terminó su café y se levantó. Hay un caso paradigmático ahí en la novelita, para mí es lo más grande que ha escrito Joseph Conrad, Juventud. En Juventud están alrededor de una mesa en, en un bar, eh, Marlow está contando su primera aventura marítima y cada tanto eh, hace, digamos, una referencia al narrador al momento presente. Él está contando lo que sucedió en el pasado, cuando él era muy joven, y de repente, bueno, en un momento dado, dice, pásenme la botella. Claro. Y entonces ya la acción viró de vuelta al presente de la historia, al tiempo base de la historia, para después volver. Eso es un truco maravilloso que le da mucha vida a la novela. Claro. Claro. Y no es difícil de implementar si uno conoce la técnica. Claro, Eso es precisamente lo que nosotros tratamos de enseñar en el taller de corte. Bueno, no es que tratamos, lo enseñamos. Claro, Ahora, claro. si lo aprenden, ya es otra <risa> <risa> bueno, Hay Hay gente que lo, sí, aprende, mucha gente y, que lo aprende y, y muy muchísima bien. Muchísima gente que escribe muy, muy bien. Y verdad. que protagoniza la cultura, ¿eh? sí, la verdad. Muy contentos con Cristian Acevedo, por ejemplo, por nombrar un solo caso, no, pero realmente Cristian en este momento es el autor más leído de la Argentina. Vos, qué con, la, con la novela eh, Matilde debe morir y la continuación. Y ahora sacó otra más. Así que bueno, felicitaciones desde acá a Cristian Acevedo. Bueno, Nomi, llegando al final del programa. Bien. Llegando al final del programa, hay otra cuestión. El final de la novela. pa. Ojo con los finales de las novelas. ¿Por qué? Y porque hay que tomar en cuenta que uno llegó hasta ahí. ¿sí? Primero que va a pensar todo el desarrollo, que no queden, que sea un desarrollo lógico, que no queden cabos sueltos, que la estructura esté bien organizada, que el conflicto se resuelva o no, o favorablemente o desfavorablemente, pero que, que, que de algún modo todo eso quede cerrado. ¿sí? Y que el final le deje al lector el sabor de que ha vivido en ese mundo, ¿sí? de que ha eh, corrido esa aventura con esos personajes y un poquito también con esta tristeza de abandonarlos y un poquito también con la alegría de que ha concluido esta, este cuadro, ¿no? esta película, digamos así, que, que el final tenga también un punch interesante seguro, claro, y que te deje con ganas de leer otra, otra novela Novela de ese, de ese mismo autor claro, ahí está la cuestión bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy le agradecemos mucho a Nomi ¿cómo podríamos titular este programa? ¿cómo leer una novela? ¿cómo leer una novela? con miras a escribir otra Eso ¿qué es, te parece? Claro, ¿Sí? esa es la idea, claro perfecto. bueno, Nomi, ¿vos cuándo vas a escribir tu novela? algún día ¿cómo? <risa> algún día <risa> algún día no, tenés que decir, mira. Cuando terminemos de mudarnos a Mar del Plata, yo todos los martes me voy a sentar a escribir mi nombre. Los martes ¿Dale? y los jueves, ¿qué te parece? Dale, ¿Sí? Y los domingos, ¿eh? <risas> Dale. Así los tú, domingos se... me voy a la playa. ¿Vos? No, no, pero en la playa el escritor, sabes qué? Sigue laburando aunque esté en la playa. Aunque sí, sí. esté barrenando, aunque esté cazando una ballena, siempre se va a acordar de Moby Y ¿eh? el Capitán Ajab, disparando su arpón. Eso sí. Muchachos, esto ha sido todo. Comenten, compartan, like pulgar arriba para Taller de Corte y Corrección y para Nomi, mi bella genio. Hasta luego.